Buongiorno cari amigo, da Pablo El giorno de hoy voy a hacer un circuito HI Un circuito per meterte en forma en el menor tiempo posible Será de alta intensidad Vamos a hacer 30 segundos, pero 30 segundos al máximo A bomba, a fuego, pa, pa, pa, pa 10 segundos, Tú prende el área y cambia de ejercicio Voy a hacer 5 ejercicios, 5 ejercicios Vamos a hacer abdomen, brazo y gambe. Ok, prepárate, vamos a ver un poquito de, de, de movilidad, de movilidad en el posto, donde me trove Pero el giorno de hoy hemos bisogno de, del elástico Si tú no hay un elástico, no te preocupes, lo puedes hacer sin elástico Solo que al el elástico le damos un poquito más de, de, de resistencia y de tonificación para nuestro cuerpo Ok, muevo la bracha, me piego, echando, echando, salgo, echando, salgo Vamos a con este circuito de un poquito así explosivo ¿cuánto dura? dura 5 minutos con 30 segundos 30 segundos ok, tú te vas a preparar ¿eh? vas a, a ver un poquito de agua que no la trobo la mía doble el agua, dove el agua bebo un poquito del agua el agua, el agua concilio de Farik este ejercicio al menos de repítelo al menos 2-3-4 volte <ríe> en Oni cada giorno que lo fai, pero a semana lo fai de tres vueltas, tres vueltas. Ok, prepárate, prepárate, prepárate, porque vamos a trabajar a bomba, fuego, fuego, fuego, fuego. 5 ejercicios, 30 segundos con 10 segundos de, de pausa de recupero. Ok, prepárate, prepárate. Vamos a iniciar sin sal elástico, pero el, nuestro objetivo de hoy es utilizar elástico. Ok, prepárate. 3, 2. Uno, vía. Four, three, two, one. Ok, vamos a hacer este jumping ya, guarda. Está. escaldamos un poquito, guarda. Este va incluso, incluso ahí en, la, en el workout. <risa> ok, después de esto, volvemos con piegamenti, piegamenti con elástico. Ta, Piegamenti con elástico. Sí. ta, Sí. Si. ta, Sí. Si. Se Ta Se Ta Se Ta Ok, próximo, próximo, próximo, piegamento, puedes prender el elástico de esta forma, vállalo ¿vale? qua, va cosí, tra Prepárate. Ok. Vamos con las gambas, con las gambas. Y las cuote, y las tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro. Yendo, tiro. Resiste, Tra. resiste, tira, ah. Sí. Ah. sí. Vamos a cambiar, cambio, cambio, cambio, cambio. Desciendo, tiro, desciendo, tiro, desciendo, tiro, desciendo tiro, e scendo, tiro, e scendo, tiro, e scendo, tiro andiamo, andiamo, tira gambe, gambe, gambe, gambe, gambe grande, grande, lo facho es difícil, guardalo acá, guarda adelante, adelante, puesto de pie gato porque así le doy più resistencia ah, ah, Decente, ¿no? importante, que el ginocchio no pase la punta del pie Vamos a cambiar de gamba Me meto dietro Ok, se va Por equilibrio Vamos a, vamos a finalizar con el mountain climber. Mountain climber. Postura. Cuatro. Continúa. Hayamos finalizado. Tú a casa lo repite una, dos vueltas. Gracias a tutti por guardar este canal. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De core Pablo. Uf.